A ver, este es el mayor reto a nivel mundial que está sucediendo. Todos los países, de acuerdo al potencial productivo, de acuerdo a la situación de la pandemia, de acuerdo a los casos que tienen confirmados, de acuerdo a las muertes que pueden haberse sucedido y de acuerdo a las proyecciones, porque hay muchos modelos que van proyectando la curva, de lo que es el tema de contagio del coronavirus. Todos estos análisis son los que consider están considerando los países para poder buscar el momento oportuno, como lo hemos hecho con el decreto, para hacer esta cuarentena dinámica de acuerdo a los indicadores de salud que se van a tener en los distintos departamentos como también en los distintos municipios. Esta, este mecanismo o este modelo de cómo salir progresivamente, gradualmente, hasta normalizar la economía, es el mayor reto para el mundo. Se están analizando en organismos internacionales, en los gabinetes económicos, políticos, de todos los niveles de los países, y lo mismo se está haciendo en Bolivia. Y coincido, Pedro, en que esta cuarentena dinámica, de acuerdo a lo establecido en el último decreto, nos va a poder eh, orientar en cómo salir porque tenemos que convivir con el coronavirus. Eso ya lo tienen definido a nivel mundial, ya es una, ya es una conclusión definitiva que vamos a tener que convivir con el coronavirus. Solamente que la preocupación de la presidenta Yanine Áñez es que en salud estén las condiciones para que ningún boliviano tenga que fallecer por falta de atención médica en algún hospital y por eso se está haciendo el esfuerzo de comprar el tema de respiradores, camas eh, de terapia intensiva y de esta manera equilibrar lo que es primero la atención de la pandemia y coordinar sobre todo, equilibrar con la salida gradual de la economía mediante este programa que se va a hacer de tipo regional. Ministro, para ser claros y concretos, la pita que resiste y sostiene nuestra economía dio hasta acá, ministro. En su parte más fuerte, digamos, que resistió más. Insistir en una cuarentena cerrada total de acá en adelante eh, ya no da. O sea, para nuestra economía eso ya no es pensable, ministro. Sí, efectivamente, eso está sucediendo en todo el mundo. Hay países que podrán hasta cierto punto resistir. Pero la, tenemos acá en Bolivia una ventaja, 85% de la seguridad alimentaria se produce en el país. Entonces no tenemos que perder esa cualidad que tienen pocos países. Entonces las cadenas productivas hay que mantenerlas para que si esta cadena de alimentos se mantiene, como lo hemos mantenido en muchos años, es lo que nos da la estabilidad, porque ya se pueden conseguir los otros recursos para los otros tipos de servicios. Esa es una ventaja y eso es lo que ha mantenido el gobierno. Fíjese usted que a pesar de algunas fallas que ha habido, la cadena productiva de abastecimiento todavía funciona entre verduras, frutas, alimentos, carne, pollo. Eso quiere decir que el país, a pesar de todo este extremo en el coronavirus, tiene una capacidad productiva, que es lo que el gobierno está preocupado de mantenerla y posteriormente mejorarla, que es lo que nos va a dar también posibilidades después de abastecer nuestro mercado y generar también exportaciones. Porque la otra conclusión que se tiene, que hemos tenido a nivel de ministros de Economía, reuniones conjuntas entre reuniones, es que la prioridad de aquí en adelante son los alimentos. Y viene también de acuerdo a los informes de la FAO, del Banco Mundial y de otros organismos que uno de los problemas más grandes va a ser el tema de la producción de alimentos y la falta de alimentos si no se estabilizan los, las unidades productivas y esa es la preocupación del gobierno. Aprovecho estos minutos que tenemos para preguntas muy, muy rapiditas precisamente sobre economía. Ministro, antes le paso un datito. La, los oyentes nos escuchan. Alguien ya nos manda el siguiente mensaje, ministro. Esto obviamente nos, eh, no depende de usted ni lo va a tener que hacer usted, pero puede seguramente dar una instrucción o ver eh, para que revisen qué ha ocurrido. Dicen que no hay sistema en el Banco Unión para pagar el bono universal. La agencia del Stadium. Dicen que falló el, el sistema y que están con ese problema. Le paso el dato nada más. Eh, ministro, para que usted seguramente disponga lo que lo que amerita. Eh, ministro, ¿cuántos eh, empleos estima que nos va a quitar el coronavirus y esta cuarentena acá en Bolivia? Más o menos, ¿cuántos eh, empleos estiman ustedes? O en qué eh, medida subirá la tasa del desempleo estimativamente, ministro? Mire, eh, este, estamos haciendo los análisis en este momento. Porque le doy solamente un dato que es que es bastante elocuente sobre lo que está sucediendo. En Estados Unidos, de 400.000 desempleados que tenían al mes de diciembre del año pasado, en este momento están en 30 millones de desempleados. O sea, nadie pensó llegar a esos niveles. En Bolivia todavía tenemos que tener en cuenta que casi el 70% es informal. Y lo que estamos en este momento analizando está el Instituto Nacional de Estadística realizando un trabajo para ver cuánto es el desempleo y poder ver el impacto del coronavirus después de todas estas medidas y todo lo que ha estado pasando, sobre todo con la emergencia sanitaria que hemos dispuesto. Una vez que lo tengamos, vamos inmediatamente a verificar. Y sobre la información que nos han pasado, que me acaban de pasar, Pedro, Inmediatamente me voy a poner de acuerdo con, el, con, el, con los que manejan el sistema, porque es un sistema integrado que, lógicamente, tal vez presenta alguna falla. Vamos a revisar ahora. No debería haber fallado, ya se, eh, se tenía todo programado eh, el fin de semana. Entonces, veremos tal vez algún tema de comunicación. Pero inmediatamente me pongo en comunicación con el Banco Unión e inmediatamente vamos a dar una respuesta. Ministro, hemos tenido, el gobierno ha tenido... Sí. Me dicen que el, el problema es que el sistema está saturado en este momento. Bueno. Todo mundo está entrando de los distintos bancos y eso hace que se sature. Por eso decíamos, hay que tener mucho cuidado porque estamos pagando en este momento sueldos y salarios. Estamos pagando... Bueno. Por eso dije, estos cuatro días podemos tener algunos problemas y uno de estos es la saturación al sistema. Entonces, hay una sobredemanda de lo que son los pagos desde, desde distintos puntos del país. Entonces, han saturado el sistema, están viendo cómo se va a ir solucionando y conforme vayan emitiéndose los pagos, se va a ir habilitando nuevamente. Pero sabíamos que esto iba a suceder. Imagínense si esto sucedía también el 30 con los jubilados, o los rentistas, que hay muchas veces los rentistas y los jubilados no no respetan ni siquiera el día de salida de su carnet de identidad y vaya a quererlo sacar de la fila, esa, esa persona adulta no se mueve ni por si acaso. Sí, sí, Entonces sí. todas esas consideraciones hay que manejarlas porque lo que no ha sucedido nunca lo, lo hemos conseguido, 250 mil pagos mensuales eh, diarios. Y en ese momento debemos estar pasando la capacidad de pago que hay en ese momento en las 1500 quinientas agencias. Entonces, eso es temporal, podemos tener hoy día y posiblemente, esperemos no mañana, ese problema, pero después es normal. Ojalá, ministro, le, le consultaba. Eh, ¿Han tenido ya como gobierno que utilizar algo de nuestras reservas internacionales, eh, ministro, para esta época o, o nada todavía? No, al contrario, las reservas eh, han subido aproximadamente de 6.200 que las teníamos, 6.100 que las teníamos en, en diciembre, ahora están en 6.580. O sea, las reservas internacionales no se están tocando nada para todo lo que es el pago de bonos. Aquí lo que estamos haciendo es eh, pagar y también vamos a tener el apoyo del Banco Mundial, vamos a tener el apoyo del del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, para todo lo que es el pago de los bonos. Por lo tanto, lo que estamos eh, viendo en este momento es que vamos a cumplir, no hay ningún problema en el pago de los bonos. Por lo tanto, creemos que es cuestión de un poquito de paciencia. Habíamos alertado anoche de que podíamos tener algunos problemas y ese desaturamiento era uno de los que se podía presentar. Las últimas consultas, eh, ministro Parada eh, eh, Carlos Mesa en algún momento, ah, bueno y sigue pidiendo transparencia, ¿no? Carlos Mesa dice, el gobierno tiene que ser transparente, tiene que decirnos cuánto está gastando en eh, todo este tema de los bonos, la compra de insumos médicos, infraestructura en fin, cuánto van a desembolsar dice los organismos internacionales o cuánto ya han desembolsado qué cantidad de plata ya hemos recibido me quedo con esta última parte ministro, ya han hecho desembolsos los organismos internacionales eh, de cuánto? A ver, la mayor transparencia que hay, por eso decimos, el programa se llama Ayuda Transparente con Transferencia de Voz. Y le doy los datos, canasta y lo que corresponde a renta dignidad, los beneficiarios son mil 861.955. Por un monto de 400 le da... En bono, 344.782. Otro ejemplo, solo como ejemplo de transparencia. Canasta y discapacitados, 82.623 por 433.049.200 bolivianos. Canasta con bono, Juana Zurduy de Padilla, 283.212 por 413.284.800. Lo que pide el señor Mesa, no sé a qué se refiere, porque estos datos también los estamos dando permanentemente. Hay el pago diario de 250 mil y tenemos canasta y no vidente, 6.275 por 402 millones mil. Familia, estamos en 3.147.905 por 500, son 1.573. El bono universal, que va a estar entre 3 4 millones por 500, hace 1.500 o mil millones, lo cual hace casi un monto de mil millones, y eso está registrado en el banco y cualquier persona lo puede ver. Lastimosamente hay personas que no conocen el sector público ni cómo funciona, a, ver, a, ver, a, a pesar de haber pasado por ahí. Pero el Estado parece que no pasó por ellos, entonces no le entienden cómo funciona un sistema ...transparente como el que ha impuesto en este caso la presidenta Yanine Ani Y su instrucción es muy precisa. Informen todo lo que tengan que informar. Y estos son los datos. Es más, tengo el costo de la gestora. En este momento nos va a costar pagar estos casi 4 mil millones de bolivianos... ...21 millones mil Verifiquen cuánto pagaban para distribuir el bono Juancito Pinto... ...para ver, hablar de transparencia... ...y veamos cuánto gastaban también... ...para pagar el bono Juan Azurduy... donde habían médicos en el Ministerio de Salud... ...que hasta ahora nos han podido dar... ...un dato real de lo que tenemos... ...y estamos pidiéndole al Ministerio... ...entonces la transparencia que hay... ...aquí Pedro... ...la podemos y la estamos publicando... ...en las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas... ...diariamente... ...y se sabe dónde hay... ...con relación a los créditos que vienen de los organismos internacionales y las donaciones, se está haciendo un informe, pero en este momento yo creo que no ha pasado de 2 millones de dólares y por el momento se están utilizando recursos internos. Por lo tanto, la instrucción de la presidenta es precisa. Este sistema que hemos tenido que trabajarlo en un mes, que puede pagar 3.616.379 en 30 días, Demuestra la total transparencia y eficiencia. me muestren otro gobierno que en un mes haya pagado. Esto que hemos pagado nosotros representa lo que los otros gobiernos pagaban en un año. Entonces, eso muestra eficiencia y transparencia, porque también hemos podido manejar maletines negros llevándolos para que le paguen a los estudiantes, para que le paguen a los discapacitados. No, cada uno va al banco, la plata del tesoro. Va directamente al banco y en el banco cobrar y en el banco queda registrado. Es totalmente transparente, pero. Y cualquiera puede verificar en las páginas web de los ministerios correspondientes y también en el de la gestora. Y como te he dado el detalle, están hasta por edades. Vamos nosotros poder de 3 a 18 años, es desde pre kinder hasta bachiller. Tenemos de 18 a 60, a, a 60 años, y de 60 años para arriba también los tenemos con la renta, dignidad y canasta, canasta familiar. Por lo tanto, el modelo puede ser, y lo han observado también los, los organismos internacionales, porque si no, tampoco nos hubieran dado la ayuda si estuviéramos nosotros pasando directamente en pagos en efectivo como se hacían. Bien, ministro, entonces, eh, dos millones de dólares aproximadamente hasta el momento, eh, el, el primer desembolso que habrían hecho los organismos internacionales. Eh, ¿Se puede saber qué organismo hizo este desembolso de los dos millones? Eso, eh, no, eso está entre, si no me equivoco, 400 mil de, de, la, de la CAF, había algo también de, de Naciones Unidas. El Ministerio de Planificación está haciendo informes periódicos sobre el tema de los fondos que se están recibiendo y también están informando de las compras que se están haciendo en el, con el tema de atención del coronavirus, que no son pocos porque definitivamente el sistema de salud estaba colapsado ya antes, cuando había una epidemia de dengue o, o de algún otro que teníamos, colapsaban totalmente porque ningún departamento pasaba de 30 camas en el tema de de terapias intensivas. Ahora estamos pensando que con todo lo que se está haciendo podemos estar llegando de 300 a 500 camas, que es lo que más o menos necesitaríamos por el momento para atender esta emergencia del coronavirus. A penúltima, la gente está preocupada porque dicen solamente hasta este mes de mayo está esta especie de tolerancia para que paguemos nuestros créditos en el en el banco y a partir de junio ya tendríamos que retomar nuestras cuotas normales, eh, bueno yo sé que hay un decreto ministro que está reglamentando la ley, pero hay la posibilidad de que esto se pueda flexibilizar o desde un principio esto se acordó así y se va a cumplir, eh, este es el último mes en el que la gente ten, tendrá esta posibilidad de que no le cobre el banco los, sus cuotas de su crédito y desde junio ya tiene que eh, retomar su pago. Pedro, la presidenta Yanine Áñez está permanentemente coordinando con todos los equipos de salud productivo, el, el, la parte del gabinete económico y tenemos que tener en cuenta esto no es una situación normal, estamos en una situación de emergencia nunca vista, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. Todas las medidas que hemos ido tomando son totalmente revisables, porque todo depende del impacto del coronavirus, de cómo está evolucionando. Acuérdese que cuando emitimos el decreto, reglamentando la ley que dice hasta seis meses, que pensó en los tres meses primeros, y se pensó abril, mayo y junio para pagar en julio. Pero hubieron varios reclamos de los pequeños, medianos, y dijeron, yo ya en marzo no, no he tenido ingresos. Entonces lo que hicimos fue bajar a marzo, abril y mayo para pagar en junio. Pero eso es revisable, porque cada, cada empresario, pequeño, mediano, grande, cada cliente, ...no es una relación de un día o por el coronavirus... ...tiene su relación con su banco de muchísimos años... ...y el sistema financiero... ...tanto público como privado... ...ha hecho un trabajo de seguimiento de todo eso... ...por muchos años... ...conoce a su cliente... ...y es cuestión de sentarse... ...y de la misma manera nosotros vamos a ir evaluando... ...porque todavía falta un mes para que empiecen a pagar... ...y hay un dicho muy sabio que me decía mi padre... El que sufre anticipado sufre doble. Así que tenemos tiempo para ir solucionando todos estos problemas que se vienen presentando porque es un caso excepcional el tema de la emergencia y nos obliga a ser flexibles en todo lo que es el análisis y sobre todo no cerrarnos con medidas eh, que se corta a tal fecha porque no sabemos todavía el tema del coronavirus cómo va a desembocar, pero sí ya estamos viendo en que tenemos que ir hacia una gradualidad de la normalización de la economía e ir solucionando los problemas que tenemos. ¿Eso le da tranquilidad a usted a mucha gente que incluso está llamando. Usted dice, no, no se preocupen, esto se lo puede volver a conversar, seguramente el gobierno ayudará en esto para hablar con el sistema bancario. Cierro si con esto, ministro, usted decía lo que se viene después de esta crisis del coronavirus en la, en la macroeconomía es muy complejo. Ministro, el gobierno... ¿A qué sector le está apostando fundamentalmente como, el principal, eh, como la principal locomotora para reactivar la economía? Hidrocarburos, no lo creo, ministro, no está muy bien el panorama. ¿Será la industria? ¿Será la minería? ¿Será la manufactura? ¿Cuál va a ser la palanca, ministro, a la que ustedes más o menos están apostando para que comience a mover la economía y a la que le van a dar prioridad? ¿A qué área? Eh. Lo que tenemos que tener claro es que la economía mundial y los mercados mundiales en este momento han cambiado totalmente. Se nos ha venir abajo el precio de materias primas, sobre todo básicamente del, del petróleo, que es con el que pagamos, eh, recibimos el pago del gas, que es uno de los sectores más afectados, que efectivamente va a afectar a los municipios, universidades, tesoro y gobernaciones. Ya se está viendo un plan también para apoyar a estos sectores y en los sectores donde sí necesitamos determinar una política clara en lo que es desarrollo económico es el sector de minería. Es el que menos caída ha tenido en el precio a nivel internacional y se está reactivando China en este momento, por lo tanto los precios se están manteniendo. es eh, De la misma manera... Creo que el sector minero, con el tema del litio, juega un papel fundamental, pero aquí hay que sentarse con las instituciones potosinas, sentarse con todos los involucrados y buscar las mejores opciones de una salida consensuada en que todo el país esté de acuerdo, tanto los potosinos como todos los bolivianos y el gobierno, en cuál es la mejor opción para que Bolivia se beneficie de esos nuevos ingresos. Y el otro sector que es fundamental en Bolivia, que es el problema mayor que vamos a tener a nivel mundial, es la falta de alimentos. Y ahí tenemos un potencial muy grande en Bolivia, porque solo trabajamos con el 35 al 40% del potencial productivo. Por lo tanto, hay mucho por desarrollar en el sector agropecuario, pero ahí es ahí donde hay que ponerse de acuerdo, tanto sector privado, sector público, ...para tomar las medidas correctas con relación a políticas de Estado y no a políticas sectoriales o de interés particular. Con unas políticas de Estado claras podemos aumentar los niveles de producción, productividad en el sector agropecuario... ...y perfectamente se pueden cubrir los ingresos con la producción agropecuaria los recursos que hemos perdido tanto en el sector minero como también en el sector de hidrocarburos. apuesta por interesa mucho el empresariado boliviano que apuesta al país, el tema de las industrias nacionales, el tema de la producción de manufacturas, el tema básicamente de cadenas productivas hacia exportación, como por ejemplo el tema de la soya, que nos permite de una u otra manera generar divisas. Creo que hay opciones... Y hay que trabajar sí a fondo en una política en políticas de Estado de consenso y dejar de lado el tema político básicamente que es lo que más ha perjudicado al país en los últimos años. Pero la apuesta fuerte será minería y agropecuaria. Creo que eso queda claro. Sí, así es Pedro. Ministro, le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido un gusto que sea hasta nuestra próxima entrevista, ministro José Luis Parada. Bueno, un gusto, un saludo a toda su audiencia y gracias, Pedro, por el espacio. El ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, con esa explicación sobre el bono universal que comienza a pagarse hoy y también, eh, bueno, obvio, es, es inevitable hablar con el ministro José Luis Parada eh, sobre economía del, del país. Eh, algo de tranquilidad para este tema de los que tienen créditos en los bancos, lo acaba de decir el ministro José Luis Parada, él dice, evidentemente, la ley señala que hasta este mes de mayo era eh, la flexibilización para quienes tienen créditos en los bancos para no pagar la, las cuotas. Y hay gente que ya está preocupada y dice, pero esta crisis continúa y desde junio yo no voy a poder retomar el pago de mi crédito. El ministro dice que eso es revisable. Si bien es cierto que así lo estipula el decreto que reglamenta la ley de emergencia, pero el ministro dice no hay problema, eso es revisable, lo vamos a ver, lo vamos a analizar, dice el ministro junto con la banca, y eso se puede revisar, no es algo definitivo. Bueno, creo que esto le puede dar un cierto respiro a la gente que tiene créditos y que de verdad gana lo exacto cada mes para pagar ese crédito. Ojalá que esta revisión se dé a la brevedad posible y el gobierno nos tenga noticias.